Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Una vez más acá en mi canal de YouTube. <ríe> Estoy con delay como todos tenemos problemas con el internet. Yo también tengo problemas con el delay. Así que tengo delay mental. Bueno chicos, vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con este... Enjoy your well deserved reward for 2.020. Eh, básicamente son las recompensas. Por el tiempo que has estado Registrado en World of Tanks No por el tiempo jugado Porque puede estar registrado desde 2013 Y haber jugado 500 batallas Bueno, a ver Vamos a ver Sus recompensas para los nuevos jugadores Vamos a arrancar de los más nuevitos A los más viejitos, ¿bien? Eh, a ver, nueve jugadores De regalo World Gaming Y World of Tanks Más precisamente nos va a estar dando Eh... Para los jugadores que tenemos un año... Va, que tenemos, no, que tienen un año, mejor dicho... Eh, Le va a estar dando misiones por 5... Va a estar dando eh, reservas de créditos... Va a estar dando por 10 en... Eh, lo que sería... Reservas de, de experiencia por batalla en 50% 3 días de cuenta premium... Y un manual universal de 250.000 de experiencia... Que está muy, muy bueno... Para los que cumplen un año en el juego... Mil bonos, buenísimo Los bonitos vienen como anillo al dedo Un millón de créditos eh, Universal, manual De 250.000 de experiencia Tres días de cuenta premium Lo mismo de las reservas de experiencia Reservas de créditos de 50% Por una hora, ¿no? sí eh, Misiones de por cinco Un emblema por un año de servicio o sea, En realidad por seis, seis emblemas Y una medalla por un año de servicio Bueno, básicamente entre uno y dos años no cambia, lo que no me parece que esté bien. Me parece que, esté, que está mal, o sea. No es lo mismo que tiene un año que el que tiene dos, porque pasó un año completo jugando el juego. ¿Por qué no le das algo más? Tres días no, dale cuatro días de cuenta premium, brother. En vez de un millón, dale un millón ciento cincuenta mil. Ya está. En vez de mil bonos, dale mil cincuenta bonos. Bueno, eh, ya empezamos con las cosas raras. Please, no empecemos. Que me enojo bueno, entre 2 y 3 exactamente lo mismo nada más que, bueno, ahí cambia, ves entre eh, una semana de cuenta premium, los emblemas de 3 medalla de por 3 años de servicio, y acá fíjense que eh, vamos hablando, pero acá está lo que es el periodo de registramiento, registración, como se diga bien desde el 1 de enero del 2017 eh, hasta el 12 del 31 de diciembre del 2017 si te registras en ese periodo tenés estos beneficios dos años lo mismo para el 2018 y un año lo mismo para el 2019 vamos con cuatro años acá ya sí se va poniendo más rica la cosa porque te dan el super Hellcat te dan si es que no lo tenés te dice this reward o sea si está este beneficio está este regalo por decirlo así no es regalo pero es bueno este premio eh, está disponible only if you, si, eh, está disponible solamente si no has recibido eh, si no lo has recibido con eh, en, otro periodo, en un periodo anterior. O sea, si no lo recibiste, te lo van a dar. Si ya lo tenés, no te lo dan, obviamente. Lo mismo con el T-52. Porque son vehículos que ya dieron antes, ¿bien? Y tenemos ahora el Super Chaffee. Así que, eh, para los que tienen 4 años en el juego. Todo lo mismo, como dijimos. Los emblemas y además los tres tanques. Después, 5 años. Es exactamente lo mismo, pero de 4 a 5 cambian el emblema, ¿no? No sé por qué. En vez de darle 2 millones, darle 2 millones 250 mil, bro. 2150 votos, un poquito un 8 días de cuenta premium ¿Ves? Acá cambia, de 6 a 7 cambia 6, lo mismo, pero eh, No, pará, lo mismo no Te dan por 15 Por 15 las reservas Te dan el manual De 850.000. igual Ah bueno, acá también Y te dan esto eh, Special style De, tan, de tanquista veterano esto se si está registrando el 2014, es decir, primero de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 2013, lo mismo, los tres tanques. Eh, y lo único que cambia es que en vez de 7 te dan 10 días de cuenta premium y te dan eh, por 20, acá, y por 20 en reservas y por 20 reservas. Eh, en vez de 2000 te dan 3000 bonitos con los 7 años, ¿bien? 3 millones de créditos y acá. 2 millones. O sea, suma un millón de créditos. A ver, 8. Entre el 7 y el 8 no cambia nada. Solamente la medallita. O sea, otra cosa, me parece mal. De 8 a 9 no cambia nada. O sea, es lo mismo que hayas tenido 7 años que hayas tenido 9. Es lo mismo, o sea... No, no. A ver, pará. Sí, sí, no cambia nada. No, desde ya le digo que mi opinión es que está mal. Me parece que estaría bueno que sea un cambio mínimo. O sea, en vez de 3 millones dijimos... Acá tenés 2 millones, acá tenés 3 millones de créditos Acá metele 3 millones 250 mil, y acá metele, Aunque sea 3 millones 500 Ya si bueno aunque sea no es lo mismo, pero 3 años que les dio lo mismo, que esté o no esté Igualmente está bien Vamos a verlos del lado también un poquito amable De que no tienen por qué regalarte nada Y sin embargo te regalan cosas, ¿no? Y yo qué sé Está bien, pero estaría piola Que terminen de redondear y que sea tipo Exitoso todo el evento en sí Por eso hay cositas, yo siempre... Para mí siempre voy a hacer lo mismo, chicos Lo que me parece que está mal Está mal, no me importa eh, ser el hecho de ser CC, ¿bien? Eh, si hay algo que no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo y punto, es así eh, Le gusta a quien le guste Y que no le gusta a quien no le guste Por eso te digo, lo bueno y lo malo ¿Lo bueno? Buenísimo, te dan todo esto Que no tendrían por qué dártelo, ¿bien? Eh, lo, lo malo es que Podrían haber metido algunos Cambiecitos ahí, chiquititos No he pedido mucho, chiquitito, pero Por lo menos para que haya cierta diferencia, pero bueno Ahí tenemos las dos eh, posturas. Y lo que son beta testers. Que están desde el año del mono. Jugando el juego básicamente. Desde el 2010-2011. Eh... Es que le dan un montón de cosas. 4.000. Eh... Bueno. 4.000 bonos para los beta. 3 millones de créditos. Eh, el manual de 850.000. 3 manuales de 250.000. La beta tester Veteran Decal, eh, People's Game Decal, eh, 10 días de cuenta premium, medalla por servicio, emblema, pintura, background back nickname, beta tester Veteran Badge, eh, Misiones por 30, por 30 créditos y por 30 experiencia eh, reserva de experiencia. A ver. Los tanques, ¿qué son? Super Hellcat, Super Chaffee y T52. La estrella de este, de este año va a ser el Super Chaffee. Um, ¿Qué podemos decir de Super Chaffee? Bueno, que va a estar teniendo un daño promedio de unos 115 eh, de, de daño, digamos Con munición estándar, con munición premium Va a tener eh, 155, 38 con eh, explosiva. Recuerden que es un vehículo ligero Bien, eh, vehículo de colección ligero de tier 6 Dijimos penetración de 120, 155, 38. Eh, HP, o sea, puntos de vía, 660. Velocidad máxima, 56. Está un poquito cortita para mí, se queda un poco cortina. Eh, pensá que los ligeros, los ligeros, son bastante veloces. Por ejemplo, caso del Type 64, que llega a mucha más velocidad. Eh, 21 kilómetros en reversa, eso está bastante, bastante bien. Dispersión de 0,44. No le vas a pegar a nadie, brother. ¿Cuánta? ¿Por qué tanto? Meter ahí un 0.38 Que ya es un montón Pero 0.44 es... Te repito, les digo como siempre les digo Como digo lo malo, digo lo bueno 0.44 es una guasada Una locura Una locura 0.44 para un ligero Sí, le vas a poner estabilizador Tenés que poner los dos estabilizadores Porque si no es que no le vas a pegar ni al arco y brother No sé, sea, me parece mucho Creo que con un 0... 0.40 Ya hubiese sido una, una locura ya Tipo un desfasaje para un ligero Pero 0.44, o sea bueno, eh, cierre de retícula 1.7 No está mal, tampoco está bien Está ahí medio en el límite tirando para arriba Podría tener, ya que tenés tanta dispersión Aunque sea podrías tipo eh, Compensarlo un poquito con el cierre de retícula Que sea de 1.5, 1.4 como así. Bueno, Ya que no le pego por lo menos pff, cierro no sé. Tiempo de recarga 4.5 4.5 para pegar 115 Potencia específica, eh, pará, view range 380 metros, eh, está bien, no, no, no está mal, este r 6, pensaba que es r 6 eh, Potencia específica 28.75, eso sí está bien Está no, bastante bien porque si le metes un turbo llegas a los 30 tranquilazo Después tenés el Super Hellcat, que tal vez algunos, ¿por qué vamos a nombrar los otros dos tanques? Bueno, que ya han salido en las versiones anteriores de eh, estos regalos por el tiempo que has jugado a World of Tanks bueno, porque algunos tal vez no lo recibieron, este es el primer año que lo reciben. Entonces, daño promedio del Super Hellcat, 240, 167, 210 con munición penetrante, 240 de daño, 320, quita con munición explosiva. Tenés 800 puntos eh, de vida para este cazatanque de tier 7, 72 kilómetros por hora, 20 en reversa, dispersión de 0.35, cierre artícula de 1.7, tiempo de recarga 8 segundos. Eh, rango de visión 370 metros Y potencia específica de 23,54, ¿ok? No está mal, la verdad que no está mal para hacer Es, es un Hellcat, básicamente Hellcat de tier 7 A ver, T-52 eh, Tier 6, ligero, 8P85 eh, Tiene munición estándar de 118, munición premium de 165, explosiva de 29 y pega 95 eh, que no recomiendo que usen esta explosiva porque no penetra nada Hit point 650 puntos de HP Velocidad máxima 65 Por lo menos sabes que llegas a una velocidad relativamente buena 23 en reversa está bastante bien eh, Dispersión de 0.38 Es lo que yo les decía 0.38 me parece Está en el límite entre lo bueno y lo malo O sea con, con estabilizador y demás Puedes pegar un par de tiro pero con 0.44 bro Es que no, tener la dispersión de un K2 básicamente Pero en un ligero ¿no? Eh, está bien, alguno me va a y me dice Che, no, no, ¿para qué queréis que lo dijeron eh, Hagan daño si la eh, tienen que spotear. Bueno, está bueno a veces pegar unos tirillos eh, Con los ligerillos Bueno, eh, cierre de retícula, 1.8 eh, Tiempo de recarga, 3 segundos 3 segundos Que esto se puede llevar a un 2.2 Más o menos O 2 segundos Si le pones todo, full comida, toda la bola Le podés llegar tranquilamente a 2 segundos eh, Rango de visión, 370 metros Potencia específica de la buena 34 con 38 Este tanque me gusta más que el Super chafi Te digo, para mí Porque estos 85 que pegan no es mucho Pero como te, te recargan dos segundos Lo que tienes que es una máquina de La típica máquina de romperte cosas Primer tiro te da... te traquea, ponele Segundo tiro te pega, te hace daño Tercer tiro te dan la munición Tercer tiro te rompe el cañón Cuarto, o sea, como está todo el tiempo Pum, pum, pum, pum, o sea son de lo peor, son re molestos este tipo de tanques Bueno, y acá tienen algunas Imágenes de lo que es Este nuevo, para que vamos a poner la estrella Que sería uh, Super Jaffee Acá tenemos algunas imágenes Del Super Jaffee nuevo Esto va bien en glaciar, ¿no? Bueno eh, Este es el querido Super Helgut y el T-52. Un poco cabezón, ¿no? Estéticamente, creo que el que más me gusta estéticamente de, de, de, de, de todos... Eh, está bien que es uno tiene que ver un tanque con otro, porque son ligeros y el otro es un caza. Pero creo que el que más me gusta estéticamente es este, para mí. Opinión personal, manito. No se enojen, chicos. No se enojen, que es una opinión personal. Bueno, estimados, redeem your surprise gift. This year your well-deserved rewards include a special fate with surprise. O sea, este año va a haber regalos sorpresas. Eh, este regalo se podrá... Cuando comiencen los regalos de un evento de diciembre, se podrá abrir. Dentro, you will find some little goodies. Puedes encontrar algunas, algunas cositas, algunas cosillas. Para ayudarte a decorar eh, el garage eh, Festivo Y hacer que sea más festivo todavía Bueno, básicamente eso chicos Gracias a la gente de Wargaming Por supuesto, hay que ser agradecido Hay que ser buena onda, hay que ponerle pilas La verdad que estoy muy agradecido con la gente de Wargaming eh, Por habernos dado Todas estas cosas Ya sea que te toque el de uno o el del de, beta tester de igual forma está bueno que te toque algo Lo único que yo decía es que está bueno que se diferencie De año tras año como para que haya una diferencia Que no sea lo mismo el que tiene dos años Que el que tiene ocho, ¿entendés? Pero bueno. Es, es un detalle, la verdad que es un detalle No es, no es algo de, No es algo malo lo que digo, sino es algo Siempre de manera con Conestructiva, chicos Bueno amigos, muchas gracias, cuídense Y nos vemos en la próxima Como hace el querido Turfable Chau chau